Desbloqueado Se me... Vamos. Te sigo Oh, que bueno uh. ¿qué pasó? ah la cadena se me salió se me salió oh que me asusté weón tengo que salir de acá uh. eso mejor mejor de a la hora de bueno oye mira vengan los tres ¿tú que lo saltaste y el pelado? Le entraron por acá al en medio. ¿Estás por el lado? Entren aquí. Sí, sí, sí, si desde allá te tiráis derecho hasta donde queréis llegar, sí. la curva es tan fácil que no lo podéis creer. De nuevo. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Bueno! La metió acá al final. El cristal. Metió su peso por arriba del peralte Tú que viniste después, metiste la bici en el peralte En el último momento Y, y tú ya venías y intentaste hacer lo mismo de meterla por arriba Pero ya estado por abajo que te iba a derrapar <risa> Silky smooth Qué bacán man. Salgo yo ni Está bueno Qué dale filete la... Entrale un pelito más fuerte para que estéis tranquilo Ir rápido Pero volar muy tranquilo Y estáis listos ¿Sus nombres cuáles son cabros? Agustín, ¿verdad? Joaquín Joaquín Agustín y Joaquín Ya bacán. Dale, dale, dale ¡Uh! Bueno Perfecto De repente se dan las condiciones, no hay que curarlo Muy buenos tips Pela ¿eh? Sí, sí, no. estoy, estoy de... Practícalo en invierno, porque en verano hace mucho más difícil. ¿Es bueno ponerse la antibarra? Sí. sí. No, tranquilo. El pelado que poniéndole todo el flow. ¡Eso! Oh. <risa> Había que decir eso. Había que decir eso. eso ¡Oh, qué buena pelado! Muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno. Muy, muy bueno. ¿Vamos a esta y a Mordor? Yo iría directo a Mordor. Vamos a Mordor? Vamos. ¿No van a Mordor? Es que no nos tiramos literalmente nada en Mordor, entonces no es tan chulo Pero si te tiraste el step up, tenéis para tirarte man, hartas cosas. ¿Vamos a practicar? Sí, vamos. Ah. Casi todos los saltos de Mordor son mucho más seguros que ese step up. Porque entráis derecho, entráis estable. Tenéis meseta rellena No, vamos a mandar mordor los perros no están acá abajo, tírense con cuidado caer corto y después van viendo la velocidad dame un segundo ah tu Oh, qué rico está ahí el sabor. Oh, oh wow, oh wow. Esto es la vez que usarlo un poco para caer mejor en el peralte. ¿Cómo lo sentí? Me tenía que después tenga una curva. Sí, eso es lo que. Uy. Uy ¡Bueno! No? ¡Mentiroso! ¡Eres seco! Mira, mira, vengan para acá arriba. Fíjate acá. Si te abría harto desde aquí, que hay enfrentado para la izquierda, ¿cierto? A ti te da miedo la curva. Suelta acá. Tenéis todo esto para maniobrar antes de la curva. Y si que hay aquí, que hay listo. Y tú te falta un pelito más de vuelo y estés listo. Ya lo desbloqueaste, ¿sí? Oh, qué Sí, te falta Pero un poquito de vuelo. Que, me preocupé caer más allá, ahora. Bueno, bueno, bueno. Eso. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Estos cabros. ¿Cuántos saben? Allí. A los dos. Lo único vayan tirándose cada vez más a la izquierda para que vean que entren bien al peralte que viene los dos sí. cayeron por la mitad del peralte, pero sí. perfecto pero vieron, grande cabro con me siento el mejor profesor del mundo, progresan sí. demasiado rápido super, eso Juan. hermoso, alto, en el aire te posicionaste para entrar por arriba, entraste Juan. filete Bien, los dos entraron por acá, al pelado le salió filete y venía por aquí listo para cruzarse. No es fácil, a mí de hecho me costó un par de prácticas mentalizarse a que tenéis que ir a esa punta, porque el salto te dice anda al medio, pero el te está ahí arriba. Lo tenéis que memorizar y ahí vais a empezar a cachar que te podéis mover medio metro, medio metro, hasta que quede aquí, perfecto. Sigamos, sigamos al próximo. Buen Agustín, bueno. Ya había venido a pero practicar saltos de más adelante. Mucho pensé No, pues que por algo se parte caché y le empezáis a tomar el ritmo. El que viene es difícil. He visto gente caer corto y no les pasa nada. Pedale en este peralte. Del que viene, súbanse lo más posible. Ahí tenéis la opción de comerte todos los hoyos por arriba. O un poquito más abajo, presionando más la curva para que salgáis más fluido. Y del que viene va a la izquierda, el que dobla ahí. ¿Sí? absórbanlo y en la, en la caída le meten pierna y ahí están listos para el otro y volverla, eso bueno. me dice es que no necesitáis moverte no. simplemente absorber, lo espera ya está bueno, aguanta está rápido adelante señores <risa> pelado a lo loco, dan ganas de, de pedirle todo a ese salto sí, y no. pero esa sí, coleteada sí. te puede dejar muy mal puesto para este sí, caché, me tiró para allá trata de no meterle tanto a ese en no, términos de trucos y llega relajado al que viene eh, chiquillos me gustaría que vean acá cómo pasar esa parte mira la idea es salir de ese peralte con la mayor velocidad posible o sea que no lo voy a andar por abajo, tenéis que andarlo ojalá por la mitad Arriba no lo recomiendo porque está lleno de odios que te frenan. bombea ese bump, ese ya te va a dejar con velocidad acá para poder absorber un poquito de este. Si absorbís este y caís bien en la bajada, vais a llegar al otro. Absorbe un poquito, está listo. Si caís pasado, perdís vuelo. Si caís corto, perdís vuelo. Tenéis que caer preciso. ¡Voy! Si te fijaste, acá pasa agachado, agachado, agachado. Y ahí ya estaba tan estable que me paré nomás. Me paré y hice un whip pro. Y whipie como un pro. <ríe> Bien. Uy, no, no, no. Tiraste demasiado el manubrio en este. Pero de velocidad hay perfecto. Para, para, para. Uy, oh. Agustín, ven para acá. Pista, pista. Buena, buena. Uh. Case, case. Agustín, venís volanteando. venís así acelerando la bici y moviendo el manurio. Piensa que la bicicleta es un patín. Y tú lo lleváis no con, con esto. Lo lleváis con tus pesos. E inclinar la bici y dejar caer el manurio. Inclinar la bici para el otro lado y dejar caer el manurio. Acá venía ahí, venía ahí, así. <ríe> yo no sabía qué estabais haciendo. Toma el pedalte tranquilo. Trata de ver las curvas antes de que las hagáis. Suavecita, así. Sí. Te subiste, te bajáis, bombeáis. Ven con más calma, eso te va a dar más velocidad porque hay que seguir una trayectoria más suave Uy, Y Joaquín controla este bien, ¿sí? para meter la bici ahí y está listo ¿Sí? Me siento como un mandón de mierda No. no, no, no. <risa> no. ¡Haz esto! ¡Haz esto otro! No, yo te doy gracias, si no venido para acá no. Se te ve cómodo arriba de la bici y andáis suelto. Sí. Ahí viene el Joaquín ¡Eso! No, no, ¡Uy! No, no. Salió doblando ¡Eso! ¡Eso! Mejor, Joaquín, yo creo que este es lo que habiste pasado porque debería de haber llegado. La bici tocó acá, pero tu peso cayó aquí. Y lo otro es que aquí estáis doblando todavía para meterte en el salto. Trata de aquí decidir para dónde hay que ir. Agustín, Agustín, Entrale, haz lo mismo, exactamente lo mismo. Pero éntrale un poquito más fuerte a toda la línea y ahí estáis. Ahí. Casi. Oye Joaquín ¿Ah? Entra con más velocidad arriba sí. Prepárate más para la curva Y no pedalea acá, olvídate de la pedalea Porque estáis cayendo acá descontrolado Y eso te está desarmando la línea entera No, concéntrate en conectar este bien Porque estáis metiendo tu rueda trasera corto acá Y eso te está matando el salto sí. Bien Mejor Eso Bueno Una cosa para cada uno ya están a punto de lograrlo, cabrón. Salís volando bien, pero se te cae la cola, se te cae la cola y caí un poco corto y de lado. Y Joaquín, doblaste por abajo el peralte. Y ahí, abajo, abajo, abajo. Mantente arriba, arriba, arriba, mira arriba. Oh. Más fluidez, menos chaya. La presionaste caleta, entraste así, ah, ta, ta, ta, ta. así más despacio le pegué una Con esa pedaleada mataste la bombilla. ¿Es una u otra. Y lo mejor es entrar fuerte y bombear nomás. La bicicleta va derecho, pero tú estás anticipando un poquito lo que viene, ¿cierto? Sí. Entonces así eso hasta salir. Acá que te deje caer, pero tu hombro está apuntando para allá. Bien. Uy, casi. ¡Anticípate! Eso, eso. 10, ¡ay! ¡Oh! El anterior, ¿cachaste que entraste parejo? Sí. Eso es, bacán, ya no se te cayó la cola, ya. entraste de lado, cachai, y la pusiste. Ocupé la, la culpa que me hiciste. Ocupa, te anticipaste y, y moviste la bicicleta un poquito en el aire. ¿Cómo lo sentiste, Joaquín? Mejor. ¿No me cayó? ¿No, mejor. ¿Completo? Es cosa de práctica a este punto, porque son detalles tan chicos que prefiero no molestarte la cabeza. Esta, esta, es la parte más difícil, si aprendí esto, tenés todo mordor pajo Wow! Wow! Oh! Pista! Pista! Pista! Woo. Oh! Qué rico debe ser esta pista en esa bicicleta! Hola oh, hola! Esta va para los dos! Se desconcentraron de todo lo bien que estaban haciendo antes, volvieron para atrás! Más velocidad, no es entrar chantando, es entrar lo más eficiente posible! Aquí se te volvió a caer la cola! Eh, te despreocupaste de los hombros, y Joaquín iba y medio a estar talado por todos lados esa pedalía que ponía acá sí, es te hace que te despeguí y caí acá Ajá, bombea ya. trata de bombearlo lo más posible Hay oh, que está entretenido esta bajón me estoy fijando en tantas cosas seguimos para abajo está toda la mochila ahí Tú que andas sin mochila, despreocupado por la vida. Ese es como el buen más malo para el mountain que confía que el resto tiene las cosas. <risa> ¿Tenéis bombín? ¿Tenéis agua? Claro, no. ¿Tenéis llave, Vamos. <risa> Perfecto, en serio, perfecto, bacán, perfecto. No se me fue la cola nada, pero hay que la rota cera, la subimos en el segundo salto y así detalle. Pero ya está casi, los dos ya están casi. ¿Cómo lo sentiste, Joaquín? Eh, me di cuenta de algo. ¿Qué, ¿Qué pasa? Me estoy preocupando más de desbloquear el segundo que el primero después de esperarte. Y es el que más me cuesta. No, lo que viene antes es lo importante sí. antes de llegar a lo que viene. Entonces, Ay, oh, esa cuestión. ¿qué pues, dije, yo... sígueme tú ahora. No. Vaya en el punto en que estáis relajado arriba de la bici y ya sabéis cómo funciona. ¿Cómo te responde? Y, y puro lo pasáis bien. Sí. Pedalea todo lo que podáis, anda pegadito a mí y anda así, anda así, monito mayor. Tiene que ser una bomba que no estáis haciendo o algo así. Ah, lo otro que te vi hace un rato. Oh, mm, no, ni tanto. ¿No? Ni tanto, pensé que estaba más desinflado. No te frustré, llegar es pura práctica, no es más que eso. Vamos a buscar las mochilas y sigamos bajando para pa variar un poco. Vayan probando los saltos porque todos tienen meseta. Velocidad máxima, los cortos no pasa nada. Pelado la conectáis completa, ¿verdad? Ya, te voy a ir comiendo la rueda trasera. La peor idea, vinimos a pedalear al Durando con el Pelado. Pelado ayer que ustedes ya lo conocen. Nos encontramos con Joaquín y con Agustín. Estamos haciendo literalmente clases prácticas en Mordor y ahora nos vamos a mandar una bajadita. ¿Lo volaste? Completo, pues. Están desbloqueando todo. Faltaba el fuá ¿Los otros cortos? Sí, pero no tan no Está bien porque es de primero ir conociéndolo. Una vez que ya lo hiciste, ya sabéis que viene, sí. le vais dando. Sí, sí. Es puro ir sumando velocidad. Yo voy a hacer Dale, pelado. ¡Eso! ¡Oh! Qué bonito. oh. ¿Mi biela? Salgamos de acá porque sí. si viene alguien. Estas son las bielas antiguas chimano. Oh. De hecho, mientras más te pase, más vaya a matar a las trías. Acá sí. la mataste. ¿Tú? Si es que son dos rodamientos, se te bocó un poco el motor. Acá tenía un poquito de juego en las barras con las botellas. Sí. Esta igual la tenéis rápida. ¿eh? Sí. Es que te falta un rayo, vos viejo. Me falta. Sí, te... Mira. Se le salió. Este es el rayo es el que probablemente te estaba atajando la rueda ¿para que no hicieras. No, oh, pero weón, me falta un rayo. No, me... mira tus rayos. No, si sé, es que están como oxidados, tengo que de toda la weón. No, como tenéis tus rayos. No. no. no, no. no sé. Tu rueda flecta y eso te provoca inestabilidad también. Yeah. Porque te, la tenéis sí, muchos tí, rayos sí. sueltos. Ah, ¿Tú sigues rayado de nuevo? De, de partida te habría dicho hoy día que por favor no saltes con esta usted así ¿Tenéis este pivote suelto? ¿Esta qué? Bacán, oh, lo tenéis suelto suelto No pegale mucho, si queréis subimos caminando Sí, caminando. <risa> bol, Compadre, un gusto, cuídate, la que estén bacán Joaquín weón, sí, progresaron caleta cabros no, Los ya felicito ya diga, ¿En serio? Sí. Vale, pelado. Pelado, cuéntame un resumen de lo que pasó hoy día Fue un día intenso, partamos por eso Conocimos a esta gente Y nos sumamos todos a un pequeño curso de salto de Mordor al final Improvisadísimo, improvisadísimo, improvisadísimo. Estoy hace mucho rato con ganas de hacer clases y no lo concretado Pero el objetivo es aprender Así que hicimos unas buenas clases con los chiquillos Fue un buen día, si les gustó este video den un like Si tienes algún amigo que le interesa aprender un poco de técnica de mountain bike compártelo y ahora sí te lado dale un like suscríbete suscríbete y dale un like no como es y suscríbete al canal para seguir a mtv enduro chile no eres un fan se como el piso lo pego en el cerro lo veo en el cerro y hay que hacerlo así ¿Qué? ponte serio hazlo pégale pégale pero como es que es que le pegue ¿No le